De Chela, Ahí para el amigo Guillermo López el de Baisan y de la familia López y verdadero los Baisanos del barrio del Carmen tapan el de Baisan compadre Por favor, por favor, favor. El sano de Alcozauja Guerrero. Ella le pegó. Los compadres